Es para mí un honor otra vez estar aquí presente donde todo empezó. Y hoy voy a presentarles un, un tema que me apasiona mucho. El manejo médico nutricional del paciente con obesidad e hígado brazo no alcohólico. La agenda de hoy se va a dividir en tres. Vamos a entender la relación que existe con la enfermedad, enfermedad hepática no alcohólica o con sus siglas en inglés, NAFLD, non eh, alcoholic fatty liver disease con la obesidad y la diabetes nuestro segundo punto va a ser eh, cómo vamos a diagnosticar y tratar esta enfermedad y luego vamos a hablar de las conclusiones y quiero empezar con este artículo del, del profesor eh, Kenneth en donde él nos invita, pues aparte de toda la parte de, científica del artículo, me llama mucho la atención que él menciona que la enfermedad hepática hoy por hoy ya no va a ser solamente manejada por los gastroenterólogos y hepatólogos, sino que todos los médicos deberíamos a su vez estar entrenados para aprender a identificarla y conocerla, ya que es una enfermedad que como podemos ver, ver en este slide, casi el 30.5% de Latinoamérica tiene, padece de esta enfermedad. Y vamos a ir viendo estos números mucho mayor cuando nos acercamos en poblaciones, por ejemplo, como pueden ver ustedes aquí. En amarillo, pacientes con diabetes, en rojo, pacientes con obesidad, sobre todo obesidad, con 3, que vamos a encontrar una prevalencia de hasta el 90% o más en pacientes obesos y de un 40% a un 70% en los pacientes con diabetes. Mientras que la enfermedad va avanzando a una estiatofacitis, o sea, una inflamación ya asociada al hígado graso, encontramos números interesantes como un 22% en la población diabética, y casi un 40% en la población con obesidad tipo 3. Y así sucesivamente vamos a ir viendo que mientras avanza la enfermedad, ya a una fibrosis o cirrosis, números importantes eh, eh, que mundialmente vamos a encontrar eh, esta enfermedad. Y por lo tanto, los médicos, tanto en atención primaria como otras especialidades, como endocrinología medicina en obesidad, o nutriólogos, vamos a tener contacto con estos pacientes. También nos indica el doctor Cusi en su paper que mientras nosotros eh, utilicemos métodos mucho más sofisticados para diagnosticar esta enfermedad, tanto en la como ya fibrosis, vamos a encontrar estos números mucho más prevalentes en, en esta población. Quiero detenerme en este slide un momento para contarles a ustedes que el Consejo Mundial eh, está viendo cómo vamos a cambiar esta nueva definición de NAFLD a MAFLD. ¿Y esto qué significa? Non-alcoholic fatty liver disease, va, va a pasar a ser mejor llamada, y creo que es un término muy interesante, um, eh, metabolic associated fatty liver disease. ¿Y por qué? Porque si bien sabemos que esta enfermedad, podemos ver, que tiene factores ambientales como parte de su etiología, factores genéticos. La microbiota y la disbiosis forman también una parte importante de su etiología. La copa o la parte principal de la enfermedad y su etiología va a ser el síndrome metabólico con sus manifestaciones sistémicas como insulinoresistencia resistencia, un bajo grado de inflamación, estrés oxidativo, etcétera pero siempre asociado también a dislipidemia, a una desregulación glicémica, la obesidad presente y también presión arterial. Por lo tanto, considero que este término nuevo va a ser mucho más eh, aceptado y vamos a encontrar entonces en muchas especialidades ¿sí? médicas aprender a definir esta enfermedad y también su manejo. ¿Y cuál es la relación que existe entre estas tres entidades? Podemos ver aquí una biopsia hepática, ¿sí? con hepatocitos llenos de grasa, la obesidad, sobre todo niveles de obesidad tipo 3, la resistencia a la insulina y la diabetes. ¿Y cuál es su relación entre ellas? Veamos que vamos a encontrar arriba del 90% de hígado graso en pacientes con obesidad tipo 3, pero también vamos a encontrar en pacientes con enfermedad hepática, entre un 61% a 100% obesidad. Eso significa que van a haber pacientes que no van a tener obesidad, pero van a tener hígado graso. Por el otro lado, si a todos estos pacientes nosotros les hiciéramos un euglicémico y buscáramos resistencia a la insulina, ¿sí?, podríamos ver que la población, su prevalencia incrementaría drásticamente. Y los pacientes con obesidad, eh, perdón, con diabetes, vamos a encontrar que ellos, entre un 50 y un 62% aproximadamente, van a tener esta relación en ambos lados, ambas vías. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia de esto? Que en enfermedades crónicas como obesidad y diabetes vamos a tener... Un hazard ratio de dos veces aproximadamente el riesgo de fibrosis y de mortalidad. Y de mortalidad estamos hablando prácticamente de enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿hay que buscar en prediabetes y diabetes la enfermedad hepática? Claro, por supuesto, porque si bien es cierto, eso es mandatorio. ¿Y por qué razón? Si nosotros vamos a ver solamente nos basamos en glucosa en ayunas o en glicosilada, tendremos un alto chance de perder un montón de pacientes que van a tener hígado graso y sus diferentes eh, estadios por no hacer, eh, buscarlo con un test de tolerancia oral a la glucosa. ¿Y eso por qué? ¿Por qué razón? Porque el NAFLD va a estar asociado a una resistencia a la insulina y a niveles de hiperglicemia postprandiales. Entonces, si nosotros nos basamos en estos dos parámetros, vamos a perder ese diagnóstico. Y aprovechando que vamos a hacer el test de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? no solo vamos a definir y a identificar eh, intolerancia a la glucosa, ¿sí? sino también podemos cuantificar insulinas y ver que vamos a presentar aquí niveles elevados de insulina. Casos de hiperinsulinemia que a la larga van a manifestarse, a prediabetes, diabetes y enfermedad cardiovascular temprana y cáncer. Entonces, ¿quién está en riesgo? Está en riesgo pacientes con diabetes, pacientes con obesidad, dislipidemia, por supuesto, el síndrome metabólico, que es de lo que vamos a hablar, estamos hablando, y el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, tanto eh, las recomendaciones europeas como americanas han um, recomendado buscar ¿Sí? Enfermedad hepática en pacientes con diabetes y también determinar si existe ya un riesgo de fibrosis avanzada. Y todo con el fin de disminuir el riesgo cardiovascular y cáncer. Este es una, me pareció, un esquema muy fácil desde un grupo español guiado por el, el profesor Ampuero, uno de los pioneros también en, en enfermedad hepática. Y está bien sencillo de, de entender Enten, buscamos entonces pacientes con obesidad que tienen factores de riesgo asociados, diabetes u otros factores metabólicos, y ahí entraría el síndrome de ovario poliquístico, pueden tener o no presencia en, eh, incremento de en las transaminasas o bien por alguna razón van a presentarse con un ultrasonido eh, abdominal y entonces vamos a reconocer que hay un hígado graso acá. Pero entonces lo, nuestra segunda importancia es ver si tenemos o no presencia de fibrosis ya que como vieron en los slides anteriores la fibrosis es la antizala de la cirrosis ya entonces tenemos varios scores como para de tamizaje para ver si logramos o no encontrar fibrosis en nuestros pacientes y lo y esto está bien pero tenemos un área gris en estos pacientes que van a presentar una sospecha de fibrosis pero no vamos a estar seguros si vamos a perder un paciente para diagnosticarle su fibrosis o no. Entonces, el siguiente paso sería buscar y hacer un, um, un fibroscan. El fibroscan nos puede dar una buena decisión en saber, según su resultado, en pacientes con alto riesgo, derivarlos al especialista, o sea, al gastroenterólogo o hepatólogo, para que siga haciendo los test per, eh, persistentes, como sabemos, la biopsia hepática es el gold standard para la para la eh, para la definición de fibrosis y cirrosis, o si bien si el, si el FibroScan nos muestra que hay un bajo riesgo, revaluar al paciente, hacer cambios en el, tratamiento, eh, en el estilo de vida y revaluar el FibroScan cada año. Entonces, basémonos en lo que es la plática, el tratamiento. El objetivo del tratamiento va a ser, obviamente, disminuir la actividad de la enfermedad o a, y su progresión. Esto se va, lo vamos a lograr por dos, pa, por dos eh, cosas importantes. Uno va a ser el cambio en el estilo de vida, ¿sí? Y lo otro va a ser la farmacoterapia. Pero el punto final es no solo eh, comprender la importancia de reducir, eh, en reducir la enfermedad hepática y su, y su evolución, sino que sobre todo eh, disminuir el riesgo cardiovascular y cáncer en nuestros pacientes, Enfoquémonos ahorita entonces en el cambio de estilo de vida. Conlleva tres cosas importantes. Uno va a ser la reducción de peso, evitar el uso de tabaco y evitar el exceso de alcohol. La reducción de peso. ¿Cómo vamos a lograr una reducción de peso? Vamos a lograr con, por medio de una dieta saludable, ejercicio y terapia cognitivo-conductual. En este slide podemos ver un estudio donde... Con una dieta muy baja en calorías, entre 600 y 800 calorías diarias, ¿sí? en, por ocho semanas, el paciente, en un, en una, eh, aquí pueden ver el hígado, ¿sí? tenía un 36% de grasa hepática antes de la dieta. Ocho semanas después se limpia el hígado. Lo normal es tener abajo del 5.5% de grasa en el hígado. Entonces esto significa que lo que también el eh, estos estudios nos, nos, nos demuestran más adelante, significa que la reducción de peso logró el objetivo que estábamos buscando, la progresión de la enfermedad a estadios más complejos como una fibrosis, una cirrosis. El, el estudio Direct Trial es un estudio muy interesante porque aquí lo que se trató de observar es que si podíamos o no regresar la diabetes y manejarla Omitiendo así también el tratamiento farmacológico con un programa intenso de reducción de peso. Se utilizaron estos eh, batidos sustitutos de alimentos, fórmulas y sopas por tres a cinco meses en estos pacientes en un promedio entre 800 y 850 calorías y luego se reintrodujo la alimentación saludable, por supuesto guiado por nutricionistas y nutriólogos y se les dio un soporte en dieta y ejercicio. Eh, de mantenimiento hasta las 24 meses. Los resultados fueron muy, muy importantes. Si vemos aquí, se relaciona el, el tiempo en la reducción de peso, ¿sí? Con los niveles de glucosa bajos y la disminución también en la hemoglobina glicosilada en los pacientes que respondieron a la pérdida de peso. ¿Ok? Entonces esto, ¿qué podemos ver aquí? Que el, el resultado final... La pérdida de peso, más de 15 kilos, se asoció a la remisión de diabetes definida por una glicosilada bajo de 6.5, omitiendo tanto el tratamiento para la diabetes como para la hipertensión. Pero más importante que eso es que en este, en este, con este estudio pudiésemos nosotros tener un objetivo realista manejando a nivel de prevención primaria la, la resolución de diabetes y, e hipertensión y como verán ustedes en este slide, también mejorar mucho el hígado graso. Estos fueron los pacientes que respondieron, podemos observar, la disminución en el contenido de grasa en el hígado y en el páncreas, y por lo tanto también en los diferentes eh, síntesis de, de grasas de hígado eh, triglicéridos en el hígado, y también una mejoría en la sensibilidad de insulina. Entonces... Este otro estudio, un estudio muy interesante también, es una duración de un año, 300 personas aproximadamente. Lo que nos demuestra este estudio es que el 10% de pérdida de peso inicial puede resolver hasta un 90% la, la estetosis hepática, eh, perdón, el, el NASH, puede haber una regresión de un 81%, por lo menos en un estadio de fibrosis, y va a resolver el 100% de la grasa en el hígado, pero esto solo ocurrió en 10% de la población. Si vemos entonces, la mayoría de pacientes no lograron ni siquiera el, el, la pérdida del 5% de peso en un año en un programa que es dirigido con dieta y ejercicio, por lo tanto esto nos dice que la, que la sostenibilidad y la reducción de peso está, es, es una cosa difícil de adquirir, o sea, no es la parte fácil del tratamiento. Las prácticas nos dicen que entonces la pérdida de un 7 al 10% puede resultar eh, entonces en una mejoría, no solo en la inflamación, sino que también en la histología del hígado. Doctora, ¿cuál es la mejor dieta para el hígado graso? Y ustedes aquí pueden perderse en 100.000 dietas, Eso es el... esas son algunas de ellas y bueno, también se han estudiado, por ejemplo, la dieta mediterránea, ¿sí? Como las asociaciones europeas la recomiendan, pero si se dan cuenta ustedes, la dieta americana es la que destruye el hígado y aquí tenemos varias eh, diferentes combinaciones de dietas que han demostrado una resolución en el, en el hígado graso siempre y cuando haya una pérdida de peso. Algo interesante, a los que nos encanta el café, es que dos a tres tazas de café, gracias a todos sus antioxidantes y propiedades, pueden proteger el hígado. En este en este metaanálisis podemos ver, ¿verdad? Comparan aquí las dietas que son bajas en grasa y bajas en carbohidrato, y ustedes se dan cuenta que no hubo diferencia en la mejoría del hígado. Por supuesto, estas eh, bajas en grasa van a tener cambios en, en la inflamación hepática, cambios también en los colesteroles y en la adiponitina, pero... No existe una estrategia dietética mejor que otra para mejorar los parámetros de la enfermedad hepática. El objetivo principal sigue siendo la reducción de peso. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Cualquiera, cualquier dieta que el paciente escoja que la pueda sostener a largo plazo y que tenga una pérdida del 7 al 10 va a ser un beneficio en el hígado graso, pero también en su riesgo cardiovascular y de cáncer. Estos son... Las recomendaciones de este año por las diferentes asociaciones europeas, americanas y británicas que nos resumen aquí prácticamente lo que hemos hablado. Un cambio estilo de vida con una dieta con reducción de calorías, actividad física y tratamiento farmacológico. La cirugía bariátrica también tiene una un lugar aquí en la enfermedad hepática, pues se ha visto que cuando hay un fracaso en la pérdida de peso, ya sea con cambio de estilo de vida y tratamiento farmacológico, esta va a ser importante también para muchos pacientes, sobre todo pacientes que ya están en estadios de fibrosis avanzados. El ejercicio, como todos sabemos, tiene todos sus beneficios cardiovasculares, pero también algo importante es que nos va a ayudar con la resistencia a la insulina, que es una de las pilares de las causas de esta enfermedad, Hablar del peso para los médicos ha sido siempre muy difícil. Es un estigma, hoy por hoy sabemos, en, en papers de obesidad, que muchos médicos difieren pacientes con obesidad porque no quieren entrar en este tema. Pero eso es la, la razón, es porque no estamos entrenados para hablar de esto con pacientes. Por lo tanto, el modelo de los seis que... De los cinco A's, Ask, Advise, Assess, Assist and Arrange, va a ser una herramienta muy importante para médicos para hablar del peso y hablar de su importancia, eh, sobre todo en todas las comorbilidades asociadas a la, a la obesidad. Esto es parte del Behavioral Therapy que es importante para un cambio de vida, de estilo de vida sostenible en nuestros pacientes. El tratamiento farmacológico, entonces, aquí están las, las recomendaciones de los fármacos que se han estudiado para hígado graso. No existe tratamiento farmacológico aprobado para el hígado graso ni la esteatohepatitis. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en tratamientos que, como podrán ver ustedes aquí, antioxidantes, tratamientos para diabetes, para dislipidemia y otros que están en investigación, la vitamina E, pues es un agente antioxidante y este lo que va a hacer es reducir el estrés oxidativo a nivel celular. Y se ha visto en estudios como el tonic ¿sí?, que van a disminuir y van a ser claves para mejorar la lesión hepatocelular y la progresión de la enfermedad. El estudio Pivens no solo utilizó 800 unidades internacionales de vitamina E, sino también se agregó pioglitasona. Y en estos pacientes... Vimos una mejoría en la estratosis hepática en diabetes, en, perdón, en pacientes sin diabetes. Sin embargo, el exceso de vitamina E puede estar asociado a eh, hemorragias. Luego, aquí estamos hablando entonces de tratamiento para diabetes. Empecemos entonces con los sensibilizadores de la insulina, que la zona es la que más ha sido estudiada en estos pacientes, eh, tiene como efectos secundarios un aumento en el peso, ¿sí? lo cual sería contraproducente si lo que nosotros queremos es una reducción de peso. Sin embargo, el aumento de peso va a ser a nivel de grasa subcutánea y no intravisceral, por lo tanto no va a afectar el problema metabólico en estos pacientes. Y otra cosa. Otra cosa importante es que se hablaba de que podía incrementar el riesgo de carcinoma de vejiga, pero 18 de 23 estudios demostraron, no, no demostraron esto. Por lo tanto, es, un, es al día de hoy la droga que más se utiliza para enfermedad hepática. La metformina, pues es un tratamiento que se ha utilizado por años como primera línea para diabetes, ¿sí? Y no es un tratamiento para enfermedad hepática porque no se demostró una mejoría en la histología hepática. Sin embargo, ¿y esto por qué? Porque la, esto va a mejorar la sensibilidad de la insulina a nivel de músculo, pero no lo va a hacer a nivel de grasa. Esa soy yo, amante número uno de la metformina. ¿Por qué? Porque es, un, es una droga que tiene un bajo costo, que tiene una alta disponibilidad y tiene un perfil de seguridad increíble que me va a ayudar a mí a lograr pérdidas de peso importantes en los pacientes. Recuerden que la insulina es una hormona anabólica. Si tenemos niveles altos de insulina, vamos a tener un metabolismo eficiente en, en guardar todas las calorías. Por lo tanto, la pérdida de peso va a ser muy frustrante para el paciente si no utilizamos la metformina. Pero también estamos hablando de otros tratamientos para diabetes que nos han demostrado, por ejemplo, DAPA y EMPA, importantes cambios en la, en la grasa en el hígado y van a ser estas futuras drogas que también vamos a encontrar como tratamiento luego más adelante o en combinación con otras drogas para tratamiento del hígado graso. La liraglutida, por ejemplo, análogos del, del eh, GLP-1 nos van a, como en el estudio LIN, podemos ver que también tuvo una importante eh, re, eh, mejoría en la fibrosis hepática. Y este metaanálisis de este año nos puede demostrar que la lira glutina liraglutina, eh, mejoró la inflamación ¿sí? del hígado en las tranzas en GT y, más importante que todo, en la cantidad de grasa en el hígado. Entonces, estamos a espera de ver cómo todos estos eh, medicamentos van a ser utilizados y van a llegar a tener eh, una importancia en el tratamiento graso. La semaglutida, otra nueva, eh, es la nueva eh, GLP-1, análogo de la GLP-1, y este estudio también nos demostró cambios importantes, no solo en la resolución de NASH, que no empeoró la fibrosis, pero no nos dio... Una, uh, el segundo punto no, se, no, no fue estadísticamente significativo. A su favor podemos decir que pues no hubo una mejoría en la fibrosis pero tampoco, hubo, tampoco se empeoró la fibrosis. Entonces esta droga tiene todavía bastante eh, campo para ser estudiado y es lo que va a estar haciendo por el momento. Son estudios interesantes que vamos a estar viendo en los próximos años, eh, moléculas que van a utilizarse en conjunto para tratar este problema eh, metabólico. ¿Cuál es el papel de las estatinas? Bueno, las estatinas van a reducir el riesgo de la morbimortalidad cardiovascular en pacientes con NASH y con dislipidemia. Y esto es muy importante, que las guías lo han dicho por mucho tiempo ya, que, son, que su uso es seguro en pacientes que tienen enfermedad hepática. Por lo tanto, Todavía hoy, oye uno en la clínica, muchos pacientes que dicen, no, doctora, yo no puedo usar eso porque me va a arruinar el hígado. No, eso, eso ya sabemos que no va a pasar. Al contrario, va a ayudar a desinflamar el hígado y sobre todo a prevención cardiovascular. Y los agonistas del receptor FXR, como el ácido obeticólico, en el estudio Regenerate, es el primer estudio en fase 3, exitoso para pacientes con enfermedad hepática, ya que se logró el punto de mejorar la fibrosis en más de una etapa sin empeorar la, la estatopatitis. El profesor Cusi entonces, en su paper nos presenta esta, esta gráfica de cómo deberíamos nosotros eh, Approach nuestro paciente con prediabetes o diabetes, ya sea en la parte del tratamiento con, del hígado como el control de otros riesgos cardiovasculares. Tenemos aquí, por supuesto, la, la, la intervención y el cambio del estilo de vida y la pioglitazona como pim, primera línea. Y luego, esperando aquí, cómo vamos a combinar las diferentes drogas que hemos platicado hasta el momento como tratamiento específico para la enfermedad hepática y por el otro lado que no podemos olvidar que este paciente es un paciente que va a estar en alto riesgo cardiovascular por lo tanto debemos si ¿sí? controlar su glucosa controlar su presión y controlar su dislipidemia para en conjunto mejorar su riesgo cardiovascular y cáncer pero esta es mi interpretación esta es mi gráfica yo me enfocaría sobre todo al principio ...de esta gráfica y pondría la obesidad arriba de la diabetes y la prediabetes. ¿Por qué razón? Porque si nosotros prevenimos la obesidad, vamos a prevenir toda esta cascada aquí abajo. ¿Y cómo vamos a hacer con un cambio de vida saludable? Lo que incluye horas de sueño adultos, 6 a 8 horas de sueño de la, en, por la noche. Una alimentación saludable, consumo de agua pura, sociabilizar y comer en conjunto... Y ejercicio. Todo esto va a hacer que nuestras intervenciones nutricionales y nuestros cambios de estilo de vida sean sostenibles a largo plazo. La obesidad se ha, se ha eh, enfocado mucho en pérdidas de peso a corto plazo. Los estudios han demostrado que eso es bien fácil. No coma, adelgaza. Pero donde están ahorita los millones de dólares en investigación es cómo hacemos para que nuestro cuerpo no regrese al peso inicial o peor, incremente más el famoso rebote que le llamamos. Para eso debemos entender que la reducción de peso debe ser lenta y segura y manejada por personas que se profesionales y no por las redes sociales. En resumen, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro hígado? ¿Cómo podemos mejorar el hígado el hígado graso sobre todo y llevarlo a ser un hígado sano? Vamos primera línea, la azul. Que supuestamente es lo más fácil, el cambio y la modificación de estilo de vida. Creo que no. Para mí creo que es lo más difícil. Es más fácil tomarse una pastilla que cambiar su alimentación, su ejercicio, que por años no ha sido parte de un estilo de vida. Y sobre todo la reducción de peso, que cada vez y cada día entendemos que no solo es ingesta y excreta calórica. No implica es una enfermedad neuro, neuroendocrina que conlleva muchísimas moléculas, que estamos todavía en pañales, aprendiendo cómo se regula nuestro peso en, en, tanto en nuestro cerebro como en nuestro tejido adiposo y nuestro tracto intestinal. Luego tenemos el verde, la cirugía bariátrica, que va a formar un papel muy importante en varios pacientes y lo que queremos evitar es llegar hasta otra línea verde, el trasplante hepático. En conclusión, entonces, debemos buscar la presencia del hígado graso en pacientes con sobrepeso y obesidad, en prediabetes, en diabéticos, síndrome metabólico o vario poliquístico, ya que su prevalencia puede ser tan alta de un 70 o un 90%. Y también buscar la presencia en pacientes con diabetes y prediabetes, buscar la presencia de la enfermedad hepática, sabiendo que la resistencia a la insulina está estrechamente vinculada a su etiología. También, que es un factor de riesgo la diabetes para el hígado graso, por supuesto, y es un factor de riesgo independiente de la enfermedad hepática para enfermedad micro y macroangiopática y enfermedad cardiovascular. El tratamiento de primera línea para la enfermedad hepática no alcohólica es un cambio en el estilo de vida saludable, logrando objetivos importantes de pérdida de peso entre el 7 al 10% por medio de una restricción calórica y ejercicio diario. El programa debería ser manejado por un médico entrenado y hacerlo ya sea con el, una alimentación balanceada saludable ejercicio pero también usando las opciones farmacológicas y quirúrgicas que requiere el paciente y saber que al día de hoy no existen fármacos aprobados por el fda para tratar eh, nafoldy nash o MAFLD. el tratamiento se va a sumar tratamiento farmacológico no aprobado off label para para resolver esto y en un futuro lo que vamos a encontrar probablemente va a ser combinaciones de estos medicamentos para el tratamiento hepático y eh, cardiovascular. Para terminar mi plática, solo quiero eh, contarles que este año logramos el primer trasplante exitoso de hígado en Guatemala y tuve el honor de ser la nutrióloga en este gran equipo de médicos asombrosos guatemaltecos y también un grupo de, de médicos mexicanos que fue una de verdad experiencia in, in, in, inolvidable. En 15 días haremos, primero Dios, el segundo trasplante y así lograr formar este, este nuevo proyecto para pacientes guatemaltecos. Muchas gracias.